En la segunda balota tenemos la número 0. En nuestra tercera balota tenemos la número 2. Y en la cuarta y última balota tenemos la número 0, 10-20. 10-20 es el número ganador en esta tarde del 8 de mayo del año 2023.